Buenas tardes. Rosmarita. El programa de esta tarde, Letras de Fuego, Pasión por la Literatura, es un homenaje póstumo al profesor Roberto Carrizo. Sí, este programa está dedicado a la memoria de mi querido profesor Roberto Carrizo, un caballero cabal, un hombre honesto que sembró en sus estudiantes valores y amor por la literatura. En el aula de clase era un profesor exigente que aplicaba una disciplina férrea. Cuando nos visitaba en casa nuestro hermano mayor, mi madre lo quería como a un hijo. Cada año para la Feria Internacional del Libro el profesor Roberto Carrizo me visitaba. En el año 2018 lo entrevistó la exitosa y él recordó que para los recreos yo no salía me quedaba en su salón leyendo un libro. Mi salud siempre ha sido frágil. En el año 2021 le dediqué mi novela La burbuja invisible al profesor Roberto Carrizo. En esta novela promuevo la lectura del Quijote, la dedicatoria, a mi querido profesor de español Roberto Carrizo quien nos guió hacia la comprensión de la gran novela de Cervantes y su inmortal personaje Don Quijote de la Mancha, mientras hacía que cada uno de sus estudiantes nos sintiéramos únicos, además por ser la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria. A continuación, Julie Boutet de la Secretaría de Análisis Literario del programa sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego, nos presentará un análisis de la novela La Burbuja Invisible. El poeta Salvador Medina Barahona, miembro fundador de Letras de Fuego y de la Secretaría de Capacitación Literaria de Siembra de Lectores, ganador del premio literario más destacado del país, el Ricardo Miró en Poesía y profesor de Creación Literaria, Poesía y Novela. Con ustedes los presentadores. El perdón no es reconciliación. Ni significa que tengas que convivir con la persona. Tampoco es justificación. El perdón es cancelar una deuda emocional. Es renunciar al derecho de venganza. Si nos lastiman pensamos que tenemos derecho al ojo por ojo. Pero esa acción nos deja todos ciegos, cuando alguien nos hiere, alquila nuestra mente, ocupa un espacio en nuestro corazón y desde allí nos sigue haciendo daño hasta enfermarnos, el perdón es sacar el agravio y el dolor de nuestra mente y de nuestro corazón. Rosemary Tapia. En esta oportunidad quiero presentarles la última publicación de la escritora panameña Rosemary Tapia, titulado La Burbuja Invisible. Como todos sabemos, la escritora Rosmarita Tapia nos muestra en cada entrega historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes temáticas, políticas y sociales. Mensajes positivos, espirituales que calan en todo aquel que lee sus libros porque están escritos con el lenguaje del sentimiento. En esta ocasión podemos acotar que la Buja Invisible está dedicada a su profesor de español, Roberto Carrizo, quien fue su guía hacia la comprensión de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra y su inmortal personaje, Don Quijote de la Mancha. Procurando lo posible, lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esta expresión tan sabia y significativa marcó en la escritora Tapia el camino hacia una inagotable vocación y compromiso hacia la literatura que tanto apasiona a sus lectores, dejándose guiar por la intuición y muchas otras por la premonición. La inspiración para esta obra se presentó materializada en la figura de una madre y su hijo en una feria de libro. Un chico de 13 años con un IQ eficiente intelectual superior al que los demás chicos de su edad que por ende no estaban a su nivel intelectual en los temas de conversación lo que lo convertía en una persona solitaria ese día el joven compartió con la escritora y le expresó los conocimientos sobre economía aprendidos de su abuelo es así como surge la historia a su vez Denota múltiples facetas emocionales vinculadas a las burbujas, con connotaciones materiales, emocionales, virtuosas, la búsqueda interior y personal. Corre el velo para mostrar cómo las influencias externas e internas influyen en el actuar de las personas. Nos lleva además a analizar a la sociedad de forma conglomerada y la visión desde la perspectiva familiar en un discurso y diálogo reflexivo enfocado en los valores. El establecimiento de metas y objetivos que crean un compromiso constructivo ante la sociedad y el crecimiento personal. Durante la narrativa se va describiendo cómo vamos creando a nuestro alrededor una burbuja metafórica que se expande creando otra. ...que si las fortalecemos pueden llegar a explotar con consecuencias nefastas... ...producto de la toma de decisiones equivocadas. Por ello, la cautela, prudencia y responsabilidad individual... ...llevan al discernimiento de lo que es correcto. Es importante resaltar que el vínculo afectivo que se crea con el niño y su abuelo... ...en esta historia, con el juego de Cervantes... ...que involucra también a su abuelita putativa... Es divertida e imbuye a este chico a nutrirse de la lectura del Quijote de la Mancha y crear así una parodia con Sancho Panza, cuya parte favorita es la Cueva de Montesinos, bien de interés cultural e histórico español, alcanzando una finalidad, la cual es que el joven no se sienta solo. A su vez, la escritora Tapia quiere promover con ello la lectura, del Quijote de la Mancha. Para concluir, la obra nos deja un extendido y penetrante mensaje que sumerge a los lectores en la meditación, un final que la escritora explica con sabias palabras. La vida, incluso cuando morimos, deja un final abierto para que dejemos una huella, para que nos recuerden los seres queridos. Esa puerta abierta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 Bueno, llegaron los, llegó el momento de los comentarios. Hay varios comentarios aquí. Aquí está. Voy a mostrarlo porque con el usuario ya a veces no es fácil. Aquí vamos a mostrar este. Angélica, buenas tardes. Aquí viene otro. Quilla Castillo. Aquí les digo yo que les contesto las buenas tardes. Aquí están muchos estudiantes, la profesora Jet Mari Caetán de Batista. Ellos se identifican, ellos les encantan estas actividades, les encanta la lectura. Aquí está Jonathan. Miren, aquí usted está, Roberto Bernaza. Aquí, estamos mostrando todo. A veces ponen el usuario y no es fácil, porque César, Angélica. Alumnos de la profesora Yedmari. Aquí les, di, les informaba yo. Y Sorda de León Becerra. Felicitando. Muchas gracias, Isolda. No quiero que se me pase nadie. Ya les había dicho que al final los mencionaba. Entonces son muchos y puede que se me quede alguno. Gustavo Bellojín. Gustavito. Gilla. Aquí miren, todos estos son niños de sexto grado, la mayoría, de la maestra Yetmari. La maestra Yetmari promueve mucho la literatura. El profesor Carrizo desde el cielo debe estar feliz de que tanto niño esté interesado en la lectura. No quiero que se me vaya nadie. dice me quede nadie sin mis Maricruz Lisbeth aquí la coordinadora de del programa sociocultural pero no me Dulce en Aura Méndez de Canova dice, formidable la, las votaciones del poeta Salvador Medina Barahona Roberto saluda Miren, todos estos son niños. Jonathan también es estudiante de la profesora Marlene, de la profesora Yetmari. Maricruz. Miren, todos estos son jóvenes y niños. Este Jonathan es alumno de la profesora Yetmari. Aquí, miren, César. Aquí ya la ya mencionamos miren, aquí, esto no se termina, Maricruz, Roberto, lo que están repetidos no lo voy a mencionar, Cristian Prado, bueno, innumerables saludos, hoy no voy a responder preguntas, porque hoy es un homenaje al profesor, que me inspiró a mi escribir, hoy, es un día para mí triste, porque siento su ausencia, pero las personas que se van, se quedan en nuestros corazones, se van físicamente, porque cada vez que lo recuerdo, está conmigo. Cada vez que recuerdo una de sus enseñanzas, permanece a mi lado. Entonces el profesor Carrizo será ese norte, esa estrella del norte, que guiará mis pasos. Aquí, aquí también hay otro niño que saluda, César ya me, lo mencioné, así que yo les agradezco a todos estos niños, todo el interés por aceptar la invitación, por venir para la Semana del Idioma, todos los días vamos a tener dos programas, uno en la mañana y otro en la tarde, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, con diferentes novelas, Roberto, por el buen camino, Niña, Bella, Los Ángeles del Olvido, Travesías Mágicas y Un Grito desde el Silencio. Ustedes dirán, ¿por qué esas novelas son las más leídas? Y vamos a tener jornada de mañana y tarde, y ahí sí vamos a contestar preguntas. Ahora solamente fueron saludos, Saludos y saludos. Entonces, yo quiero una vez más mandarle un saludo a los familiares del profesor Roberto Carrizo que están viendo este programa. Todos ellos saben cuánto, no solo yo lo quería, la familia. El profesor Roberto Carrizo era parte de la familia. Fue nuestro acudiente en el colegio porque me llamaba clase mañana y tarde y en la tardecita a los alumnos de lento aprendizaje. No tenía tiempo para buscar nuestros boletines y nosotros todos éramos buenos alumnos. Así que no tenía que ir a recibir quejas. Y el profesor Carrizo retiraba los boletines y se los entregaba a ella. Era parte de la familia. Y en el recuerdo de todos nosotros estará el profesor Carrizo como ese hermano mayor que siempre nos aconsejaba de manera acertada. Pasa su alma y me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo.